Yeah, yeah. Baby este clín y no es suerte, estoy haciendo lo mío, no tengo que verte Arriba de deberes, mientras tiran colia, la lucha ya no me ves, ya estamos Baby este clín y no es por suerte, estoy haciendo lo mío, no tengo que verte Arriba de deberes, mientras tiran colia, la lucha no me ves, ya estamos valía. Sé que estás mencionando que nada de esto fue real. Tienes razón, me lo pude imaginar, pero yo de esto no quiero pensar. Mejor como café y no hay culpa a volar vale, es que yo me quiero llegar de que me necesite de ti alejar Pero ando macho en donde mi cuerpo ni Que tiene valor, no como tan todo de cariño, te se yo Pero ya aprendí a quedarme a bien Así sea un gasto jugando a ajedrez Me cuesta pensar y analizar Por esta vida me voy a bañar Una vuelta fría la llevaré No tengo que verte, arriba de léperes Mientras tiran collins, calling, el ya no me ves Si ahorita me colla tengo mi swap Y parece que soy extranjero Me paremos mi primero, este es lo primero Lo estamos haciendo fast, ya no nos pueden ver Estamos partiendo hey. no me voy a pagar Me siento triste, pero sigo breaking Hago en todos los días como aquí No me altero, no ando racing No me altero, siento un I want go on my feet Todo oficial Solo déjame ser De mi prisión mental soy free I want conquer on my feet Todo oficial de un release Solo, solo déjame ser De mi prisión mental soy free